Primero ponemos la tinta en el agua. Oh. Removemos, ponemos el huevo con cuidado hmm. y listo. ¿Ves qué bonito? Ahora eh, también quiero. Puedo, puedo, puedo. Sí, sí. Ves cómo será divertido. Oh. Eh, pues voy a poner eh, este color y este y este. Qué lindo, ¿me ha... Ah. Y este y este y este Ay. y este y este. ¿Qué? Ay. Se gastado todos los colores. Oh, pero mira. Hola, oh, qué chulo. He hecho el huevo. Sí. Vale. ¡Uy! Mm, Mike. Eres un burro! No toques nada. Voy a limpiar esto. Vale. Así, así, así. Solo puedo salvar uno. <risa> pero, pero ya te dije que salvé uno. Vemos la tinta en el agua. Movemos, ponemos el huevo con cuidado y listo. Uh. Eh, espera, que lo voy a estropear. Ahora sí, ves. ¡Hala! ¡Qué bonito! Me encanta. Sí. I'm not gonna you.